Estamos con nuestros invitados de lujo, los recibimos con un fuerte aplauso a los chicos de Sinotan Javier. Bruno, Mauro, Franco, bienvenidos. ¿Cómo están? Los los ah, un, placer, un placer estar con ustedes. Muchas bueno, gracias. Bueno, Perla Matina emocionada, te digo. Los vio ingresar ah, al estudio. Y se puso nerviosa con la presencia de los chicos. Yo bueno. una foto, es ¿Sí, verdad que había subido en conmigo. Hubo polémica. Sí, o sea que, Pero, no ¿No que no son reales. ¿Vos confirmás que no son reales esas fotos? No me acuerdo, ¿sabes? El ah, caballero hay no, hay no hay tiene a memoria. ¿Son Photoshop? ¿Hay Photoshop? ¿Será Photoshop? No lo ¿Será? sé. ¿Será? Pero ¿sabes? casualmente la señorita Gisela Campos ha venido de amarillo. Mirá, como la camisa de Perla Matina. Se ponen de acuerdo las Viene a cuidar la zona, claro. <risa> Bueno, chicos, bienvenidos nuevamente Muchas a la provincia gracias. de Mendoza. Gracias. muy bonito tenerlos por acá y saber que muy pronto se van a estar presentando, no solo en San Rafael, sino también en el Arena Maipú, con este nuevo álbum que es Amanece. Exactamente, el 2 de septiembre aquí en, en Mendoza, en el Arena Maipú, estamos muy felices. Va a ser nuestro primer, digamos, gran evento, ¿no es Ajá. cierto? Ajá. Eh, ya tuvimos la oportunidad de visitar mucho la provincia y estar también en Mendoza. Vienen otros con caros. una recorrida interesante, sí. ¿no? Sí. Pero, pero, no, ah, no diversa, diversa. Las competencias. Competencia? Guerra de divas de la TV, <ríe> Mendocina. <risa> Estás igual. No, Ojito se ha venido a venido propósito, Ojito. dice. Ojito. La, que la foto es ¿sí? mía en medio, mira, ahí está la foto. La foto <risa> <del> medio franco, <risa> <risa> <risa> <risa> Qué lindo. Bueno, Así ya vienen que, de recorrer varios puntos del país sí. y el 2 de septiembre desembarcan aquí en la ciudad de Mendoza. Exactamente. Sí, y la arena Maipú para nosotros es un lugar muy particular porque eh, tuvimos la posibilidad de cantar por primera vez cuando y, abrimos el show de Il Divo. Oh. Nada menos. Oh. Eh, que para nosotros fue muy lindo, primero por la magnitud del lugar claro. y después por, por el grupo al, al cual... Sin Habíamos dudas. abierto un grupo que, bueno, ya ahora no está disuelto de luego uh -huh. de la, del fallecimiento sí. por COVID de, de Carlos uh -huh. este, Marín. Así que tí, hay muchos condimentos y ahora ya ir, o sea, venir de, como de grupo de soporte y ahora presentarnos por primera vez eh, de esta forma muy es, es, es muy lindo. Mucho. Es sí, donde ido. se nota el avance, que el avance no tiene que ver tanto con nosotros, con la propuesta, sino también con el cariño de la gente. ¿no? Por, por supuesto. supuesto. Que uno... ¿Es se pone medio ansioso y quiere que todo sea allá. Cuando estábamos <risa> ese día claro. queríamos que estar cantando no nosotros. A derecha, claro, mujer. bueno, hemos hecho el, el plaza. Hemos uh -huh. hecho el bustelo, bueno, y ahora ya... Fue creciendo. Fue creciendo. Hubo que ir a, todo. agrandando claro. la Me casa para de que todos Hicimos los seis canciones y nosotros nos queríamos quedar. Sí. Nos queríamos ah, quedar. Claro. Es Qué un lindo. lugar muy hermoso, muy es Hermoso como han crecido en estos años. Y de acá de Mendoza ah, sí, todo, se van a recorrer el resto sí. del país, lo que les queda. Sé que también tiene fechas en Bolivia, o sea... Vamos a estar en Bolivia, también mucho en Chile, por delante, y vamos a estar también en Uruguay en sí, el verano, así que... Nos espera un lindo verano lindo. y una muy lindo. linda recorrida, muchos kilómetros, vamos a dejar una foto en casa a ver si nos reconocen. Volvemos. <risa> sí. claro. Tal cual, así que vamos a recorrer mucho el país y muy nos bien. ponen muy felices, obviamente, de que volvemos a la presencialidad, de que volvemos a estar con muchísimos shows y volvemos a recorrer mucho el país. Qué lindo, chicos, ¿y cómo se llevan con el cariño del público? Porque esto me imagino que va creciendo, así como van creciendo los espacios, los lugares donde se presentan, también la repercusión con la gente. Nos gusta mucho poder tener contacto con el público. Eh, a medida de que va creciendo se va haciendo un poco más difícil. ¿eh? No, se va haciendo más difícil cumplir con todos. A no, nosotros claro, nos encanta. Responder todos Obvio. los mensajes. Exactamente, sí. la foto. Aparte siempre tenemos la anécdota, ¿no? Porque está la foto conmigo, sí. la foto con Paolo, la foto con Bruno, la foto con Bruno y con Paolo, la foto con Paolo y ah, Claro. Entonces el combo sí, sí. se hace difícil, pero nos encanta, nos encanta, nos encanta. Y, y es lo como decía, ese contacto es el que va creciendo en cada uno de los lugares y va generando cada vez una masividad que se nota mucho después de la pandemia también, ¿no? Que sí, la gente claro. tiene mucha más ganas de salir y, y ver eh, de forma presencial los shows. A Franco a veces los hagan como si fuera como Miss Jagger, ¿viste? Y cuando sube de repente a la combi le digo, si te vieran en tu comando. No, sí, me sacan como mi en, en camilla, <risa> <risa> en camilla. Gracias. Gracias chicos Bueno Lo comentábamos Están presentando Este nuevo disco Que ya está nominado A los premios Gardel Hay que decirlo Mejor álbum de folclore guía, guía, El guía. próximo 23 de agosto Gala Y bueno, me imagino que con muchas expectativas esperando ese momento. ¿no? Uy, sí, sí. Bueno, queremos la revancha porque cuando se hizo aquí en Mendoza, ganamos... No se les dio. Ganamos. Mejor nuevo artista. Pero ah, ¿por qué digo revancha? Porque cuando nos nombraron, no subimos a recibir el premio porque estábamos haciendo notas. Ay, qué tal. No que no, fue? Dices, no, no, ambición, no, no. Nice no, están diciendo, Éngo, no, no, no, no, no, no, no, Aparte, estábamos nominados con Pablo Londra. Sí, había Era una categoría muy competitiva, claro. Mejor nuevo artista Mejor nuevo artista eh. Como importante. que creíamos que no lo íbamos si se puede estar una vez sola nominado Porque Claro, no claro. Ya que más la oportunidad Ya está Nos no no lo ganamos Claro, claro como re es como la revelación de antes claro. ¿no? y bueno, Nosotros estábamos haciendo sí. notas en la alfombra roja Y estaba la ceremonia adentro Nadie nos avisó que había empezado entonces Bueno, pero es ¿cuál? suerte. Empezaron distinto, trae suerte. hay sí, sí, que sí, romperlo. Sí. Totalmente. Por ah, eso tal, ahora algo. estamos nominados en dos: eh, mejor eh, álbum de grupo. Y una canción. Porque, claro, y no, una no, canción amorfugaz. De... Bueno, sí, me encanta. Junto a, sí, sí. Ah, a los muy bien. Autor, sí. Eso les quería preguntar: ¿cómo, cómo se van repartiendo así los roles de Che? ¿Quién compone esta canción? ¿Lo van trabajando de manera conjunta? ¿Siempre es uno el que lleva la propuesta y entre los tres va mi Sí, el va saliendo Bruno no es, es el que trabaja más en las canciones Ah, muy en bien, sentido. el más poeta sí. podríamos sí. decir sí sí, <risa> ahí, sí, sí, tengo la musa ahí una musa. <risa> ¡Ay, la musa inspiradora que la vuelo! Lo hace llorar, lo hace quererlo y se va Entonces sea, <risa> o <sea>, De repente <risa> escribe eso Así y se la, la canción. La queremos, la queremos Adiós. Pero bueno, claro, sí, a mí me gusta mucho componer Y de repente el ejercicio, que es como un ejercicio no, uno claro, va haciendo obvio. y de 10 canciones, quizás la primera está buena, la décima está muy buena uh -huh. y, y así vas vas desechando y, bueno. Claro, varias que van quedando en el tintero y... En la gira es, es muy posible porque tenemos a veces horas de micro, no sé, 15 horas de micro. Claro. Entonces, bueno, uno se pone Claro. y va va y bien. Inspiráis. Sí, pone sin señal, ahí es Ahí está. sin es sin servicio. servicio. Sin y bueno, y con el, tantas horas, sí. perdón, ¿no? cómo es la convivencia? Porque comparten mucho en intenso. los viajes, Es ¿Intenso cómo es la convivencia? Pero es Muy que bueno. los, los conocemos de toda la vida, claro. yo los, los, he, los he visto Chiquitos. nacer, sí, los he sí. visto aprender a caminar, ¿Son eh? sus papás, entonces claro. exactamente, sí, claro. entonces eh, eso genera que, que bueno que más allá de, de, de cualquier relación laboral, está la familiar que pesa más que total. Tal cual, me encanta. Nos llevamos muy bien y sobre todo compartimos mucho también en las giras lo que vendría a ser los viajes. Uno siempre pregunta, ¿no? ¿cómo es que viajan tanto? Sí, bueno, nosotros quizás terminamos un show en un lado, nos subimos al micro de gira y hacemos 15 horas para llegar a otro lugar. Entonces, en todo ese momento... Sí tenemos que compartir mucho, compartimos mucho con los músicos claro. también, entonces es, es una experiencia muy linda que, que vamos viviendo y que año a año cuando empieza la época de los festivales y tanta recorrida, eh, la añoramos, o sea, claro. queremos que llegue, porque sí, es bueno. un momento muy bonito. Estábamos viendo ahí algunas imágenes de, de este videoclip Miénteme junto a Axel, qué bonita la, la posibilidad de, de colaborar con otros artistas, ¿no? De a estas... Maravillosas tres voces, sumarle alguna más, como ha sido los TX la Walton Axel en este caso. ¿sí que, también, ¿Cómo? Ángela Leiva. Leiva también. Ángela Leiva, con esa sí. voz eh, hermosa. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que más les gusta, por ejemplo, de llamar a otros artistas a hacer estas colaboraciones? ¿Qué es lo más bonito que se llevan? Que acepten. <risa> <risa> no, eh, cuando hacemos las colaboraciones, eh, generalmente eh, nos fusionamos y nosotros tomamos lo más lindo de ese artista, como nos pasó uh -huh. con los y eh, nos robamos su carnaval uh -huh. y ellos se robaron un poco de nuestro romanticismo. Entonces claro. quedó esa fusión y algo un poquito de cada uno. Bueno, con Axel esta canción es renovelera, renovelera. Sí, re. Y no podía faltar él, ¿no? Porque aparte que lo conocemos hace años, eh, tenía que ser él, él porque eh, ese, ese es, las canciones de novela son uh -huh. como que muy características en su voz. Y bueno, entonces. Sucedió y lo honorábamos y queríamos que él sea y bueno, hace mucho tiempo de, sí, de, queríamos de, que, que él sea. Aparte de, de una onda le pones, divino. Es un copado. Sí, Me es encanta. un copado. Y bueno, con Ángela Leiva nos animamos a cantar bachata, nunca en la vida lo hubiésemos imaginado. Claro, así, si no era con bueno, bien con esa base de folclore, pero se van animando a jugar y coquetear con otro género, que está buenísimo, ¿no? Me imagino que uno también se debe aburrir de siempre hacer lo mismo, de decir. Vayamos explorando. Antes le, miedo al Antes le tenía miedo al reggaetón y decían, ah, reggaetón no. Ahora oh, es miedo que digo. Eh, eh, nos vamos a ser, eh. Un Luis Bueno, una primicia. Estamos preparando algo muy lindo sí, en un ritmo sí. un poquito más arriba más que bien. la bachata. Sí. Uy. Está? No vamos Se a decir prendió. más. Sí, sí, sí. Sí. Un poquitito más arriba ay, una para cumbia, bailar así Es como más arriba, un no, en Dios, ahí. Me encanta. Me por la zona de Gordo. Sí, Río Cuarto. <risa> Ay, se me vienen Yo tantas bandas a la cabeza. Bueno, eh, está muy relacionada con Mendoza. Unos grandes amigos que están muy relacionados. Ya está, te lo dije todo. No lo voy a decir para no spoilear. No, pero seguro más de uno ya se dio cuenta. Qué lindo, chicos. Bueno, entonces se viene con todo. Para el veranito se acaba Para el veranito. Con todo. Imagínate cómo la vamos a bailar en todos lados. Me encanta. Quiero que volvamos a repetir eh, la invitación, obviamente, para todos los mendocinos que nos estén viendo, que no se pierdan estos hermosos shows que nos traen los chicos de Vino San Javier acá a la provincia. Primero en el Teatro Roma, para la gente del Sur, para San Rafael. El primero de septiembre en el Arena Maipú. El primero de septiembre en el Teatro Roma y el 2 de septiembre en el Arena Maipú. Así que Muy bien. Eh, estamos... Chochos, estamos muy, muy contentos, contentos de poder presentarlo. Ah, mira, la habla La, la, la, la Éxate, cámara cámara? Varal, era, ¿Qué nos por ahí? Que canten, dice. Que canten, a mí me encantaría, pero no sabía si se los podía pedir, porque capaz que Si ¿Qué lo haciendo? una vez haciendo? no. estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás sí. Sí, Ay, sabes que me encanta la, la versión que hacen ustedes de Mujer Niña y Amiga. Ah, la repongo en el auto Ay, no, ¿sabes? Y con, sí, con La repongo La La Quiero yo encender luceros en el cielo Para grabar tu nombre en cada estrella Para gritar lo mucho que te quiero Cuando llegue el día hallarte que a mi lado Déjame soñarlo, sé que esto no es cierto porque lo cierto apenas son instantes. Vivir de sueños es lo verdadero. Dulce paloma de mi alma, sueño que se hizo realidad mía por siempre solo mía, mujer niña y a mí. Siempre solo mía, mujer, niña y amiga. ¡Ay, oh, qué linda! ¿Qué, qué hermoso, Pero poder escucharlo acá en vivo. ¿Y se lo hacen en los shows? Sí, sí. el otro Para Caloma, madre no, madre no, estar ahí no. Sacada, sacada. Me encanta. Chicos, gracias por su visita. Nos dice la producción que tenemos una sorpresa final. Sopesitas. También es sorpresa para nosotros. ¡Ah! Eh. ¡Qué linda malla, Carolina! ¡Qué, Qué no linda! ¡Qué vacaciones pegamos! ¡Flavio! No me acordaba que tenías esa malla nada más, pero bueno. Claro. <ríe> esa malla no la tenías. Perla siempre tía, saliéndose tía. con las dudas, ¿sabes? ¿eh? Se, La va. se las va a ver con, con Cisela Campos ahí en el desarrollo. <risa> chicos, gracias. gracias, gracias por su por, visit, por su un buena placer, onda. Y que sea con todos los éxitos esta gran gira sí, que se viene. Y bueno, el, el recital acá en Mendoza seguramente va a estar colmado están de patriarca. Bueno, te digo no, que han no, venido obvio. fanáticos acá al estudio a ¿Vale, verlos a los chicos. Y usted es re cariñoso siempre. Sí, sí, el Club de Fan de Mendoza. Gracias, gracias. Sí, Obviamente, esperamos Obviamente. Ahí vamos a estar, ¿eh? Cuando venga Dulce Saloma en mi alma, te pongo el micrófono. Pero te pido, por favor, un re reflectora y Clarita que me lo va a dar todo. El aplauso para los. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias bueno, hacemos una nueva pausa.